Muy bien, y vamos a hablar de una de las frases más famosas uh -huh. del Mundial, la pronunció Leonel Messi y fue ¿Qué mirás bobo? La acompañó de Andá para allá, Bobo, se le le puso, decía, le puso mucha S usted. Sí, yo le puse... No, de hecho yo le puse S y claro. Lionel Messi no. <risa> le puso S. <risa> se la dijo a Wout Berghorst, uno de los jugadores de Países Bajos, pero fíjense la gran aparición de las últimas horas. La frase ya existía y estaba pintada en un monasterio español desde hace 400 años y Campos. la usted siglo XVI, estamos... exactamente te voy a decir bueno este pequeño comentario justamente que fue obviamente a todos sorprendió porque Messi no nos tenía acostumbrado a expresarse de esa manera a tener esas actitudes todos dijeron bueno eh, medios actitudes maradonianas claro. podríamos decir eh, y sorprendió, ¿no? Con este modo y con lo que dijo, algo atípico de, del capitán. Y terminó en tazas, en remeras, y hasta en tatuajes también, porque mucha gente se lo tatuó. Claro, ¿qué le parece? Pero, para sumar a la lista de coincidencias que resonaron durante toda la Copa del Mundo, le digo esto. Se agregó una que podría parecer una broma, pero no, porque la evidencia existe. Dice: la frase que dijo Messi está tallada, como dijiste vos, en una piedra desde el siglo XVI en una bóveda del monasterio de San Julián de Samos. ¿Dónde está ubicado este lugar? En la ciudad española de Lugo, en el camino de Santiago, que tantas claro. personas lo han hecho y dicen que es maravilloso. El dicen que es una camino experiencia. De claro, que es una experiencia increíble. Y su construcción data de mil años antes eh, de Cristo, debe ser durante uh -huh. el siglo VI. Bueno, esto es increíble porque es la frase específica y uno dice, bueno. La pintaron después La imagen que estamos viendo en teoría Y de acuerdo a la información que tenemos Es del año 2019 O sea que es de tres años antes De que se jugara este mundial de fútbol Es la demostración para muchos de los que han empezado A promover esto De que la frase estaba escrita desde antes De que la dijera Messi Se cree que pudo haber sido grabada Y es difícil creerlo Pero es lo que dice la información Entre 1562 y 1582 Es raro que existiera el insulto Bobo en esa época. Pero, pero tal bueno vez era un insulta. Tiene que haber tenido quizás otro no, no, no, sentido. Claro, es raro todo, pero bueno. La ima, lo, lo que a mí me parece más fuerte es que la imagen sea del 2019. Pero aparte, mira, lo dice. Está en otro orden, pero lo dice exactamente. Es verdad. Que miras bobo. Dios mío. Bueno. En Lugo, en Lugo, eh, Galicia, exactamente. Sí. Galicia. Claro, en España.